De, de este mes, tuvimos una reunión en el Ministerio donde nos presentamos las dos listas y la Junta Electoral, y bueno, cada uno expuso su, su parte, ¿no? La Celeste, los puntos de impugnación, la Junta Electoral, el, el, lo que había resuelto ante esos puntos de observación, y nosotros el descargo. Bueno, de eso de esa reunión se desprendió que el principal punto para la impugnación por parte de la lista celeste era eh, la firma supuestamente apócrifa de una de nuestras candidatas, lo cual se eh, subsanó ayer. En el día de ayer, eh, nuestra candidata tuvo que viajar a Buenos Aires y presentarse en el Ministerio de Trabajo y firmar nuevamente eh, su aceptación como candidato en eh, el Ministerio de Trabajo, delante del, de, de, del personal del Ministerio de Trabajo, a lo cual también estuvo citada la, la Junta Electoral con su abogado para que presentaran los papeles donde supuestamente eh, figuraba que nuestra candidata no había firmado que había firmado una tercera persona por ella. Sustanado este tema, que era el último ya de, eh, de las objeciones o las impugnaciones que presentaba la lista celeste, yo creo, a mi entender esto, que eh, estaríamos en condiciones de que se oficialice la lista. El Ministerio de Trabajo eh, nos ha pedido un tiempo. Eh, y calculamos que entre hoy y mañana o más tardar pasado mañana va a emitir una resolución que creemos eh, casi al 100% que va a ser favorable, o sea que se eh, pediría el Ministerio de Trabajo, a la Junta Electoral, que oficialice a la Lista Verde. Bien, o sea que prácticamente es un hecho que la Lista Verde va a participar de las próximas elecciones. Yo creo que en la parte administrativa hemos hecho todos los pasos que tuvieron a nuestro alcance y por lo que he visto, eh, más el, el trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, yo creo que sí, que ya estaríamos.